Muy buenas a todos chicos, mi nombre es San Palacio, y estamos en un nuevo video Oh, si sí, chicos, sé que ha pasado mucho tiempo pero regresamos con todas Y ya de hoy, sí como lo habrán visto Un nuevo game de Super Smash, pero esta vez algo distinto Empezamos, ahí está la intro <risa> Esperamos saltar, bueno chicos Un pequeño repaso Hoy quiero traerles un video sobre un mod de Smash Que nos, que nos permite jugar con... Distintos peleadores del universo de Dragon Ball, el universo de Sony y demás. Sigue sí, súper interesante la última vez. teníamos como si uno pocos personajes, Goku, transformarse. No es que a pelear como tal, pero aquí sí podemos hacerlo. Y eso es lo que hace interesante a este mod. Bueno, sin más dilaciones empezamos. Le damos play. Verso, ahí está. Verso súper rapidito. Para que observen cómo es este mod súper bacano. está leímos a cual está personajes como por ejemplo el Sonic, Sonic S, Sonic ultra distinto como diría yo, Dragon Vegeta y demás personajes, Tails super poderoso, Saitama Luffy y demás y Gohan y bellito y, y demás y en fin y la meta Vegeta Vegeta de Dragon Ball Super y Goku Dragon Ball Super ahí ven ustedes la diferencia bueno chicos, el día de hoy vamos a pelear con contra Vegeta, pero yo voy a elegir a Oku elegimos a Oku súper rápido Vega súper rápido, bueno chicos vamos a pelear con a nivel 9 es el nivel máximo de la máquina así que esto va a ser interesante empezamos le dimos la, la arena de combate pero esta vez para que sea justo para que tengan que, que hago trampa que que no sé qué y cosas así vamos a elegir, vamos a elegir la arena combate random o sea, a la, a la torre la que sea Tres, dos, bueno una de combate de le da un donó el poder bueno como pueden ver aquí que venido contra vegeta super saiyajin blue me parece que eso, pues ahí me evolucionó. Me ha matado, pero ni por chicos chicos. vamos a darle una paliza. Uy, tío, casi me da. Ay, no. Como ven, me está dando una paliza, pero bueno, pues ahí, go Ahora sí. Todo una paisa chicos, así que chicos toca recurrir al Saiyan pues, Blue porque Vegeta están... se está... se está poniendo más fuerte, así que Saiyan Blue. Saiyan Blue. Sí. se hace unas esquinas. ¡Ay, cuidado! ¡Muere, muere, muere, muere, muere! Lo bueno, chicos, de este modo es que tiene algo interesante: es que puede flotar, o sea, cualquier personaje a lo parecer puede flotar. ¿Verdad? Hay Vegeta y tú ¡Muere! Ay. ¿Cómo que tiene tanto ahí? ¡No se muere! ¡Muere! ¡Muere! Chicos me maté yo, soy soy idiota, no importa. Ahí está Vegeta, muere. A ver chicos, aquí estamos a Vegeta, estamos dando su paliza. como así como raro, Vegeta tiene tiene la, tiene el daño más alto del juego y, y, y, y todavía no se muere, esto es, es raro, es raro. Bueno, me mató. Chico, hacemos? ¿Hacemos unas enkidamas? Una, o otra, otra por si acaso. No bolsa de gaso <risa> No sé chicos, creo que lo Yo estoy aquí loco Me Ja Me Ja ahí, ahí le dimos a ver que el cambia cam de subida vida 3, 3, 2, 1 Tiempo mm, Chicos, creo que he perdido esta vez Hemos La con... para vegeta chicos no puede ser chicos perdimos si pues, sí, chicos perdimos humilladamente por vegeta su Saiyan es blue ahí está su punta de sus me, me, me tumbó según aquí cuatro veces no estoy mal y equivoco aquí último como que todo un sangaradito aquí, aquí vemos pero pero era vegeta su Saiyan evolución perdimos pero chicos no importa que no que no se nos baje el ánimo Ahora podemos seguir recordemos que esto es un simple mod y yo no estoy acostumbrado así no como así, como, así, como acostumbrado por así decirlo a jugar este tipo de mods por ejemplo aquí puede saltar y volar no volar no pero saltar infinitamente y en el espacio ahorita no se puede eso tengo estoy acostumbrado a eso a los ataques así tan brutales como el aguadaba así que Hulu y esas cosas, pero bueno. Sante con los chicos, son de cuestión de adaptarse. Bueno, si va a la Le damos back. Y quizás nuevamente le al, al, al menú de pele al menú de elegir personaje. Y bueno chicos, dejamos este gameplay de hoy así. Puede que no haya sido lo mejor, pero por eso que eso es, simplemente era una demostración de cómo era el videojuego el, el, el mod. Próximamente haré un video más de Smash si sí, de más play estamos teniendo como que una recta de modifaz, sí. el juego fue, fue interesante ahí adelante a, a, a la descripción abajo voy a dejar el link para que el mod lo, de para que el mod lo descargue tengo que buscar el mod nuevamente en internet pues, se lo voy a dejar si puedo abajo en la descripción para que lo descargue si si quieren y bueno chicos despedimos este video con un gran abrazo y un gran adiós y ya <ríe> será todo. Y bueno chicos, aquí este que queda el video de hoy. Les le mando un gran abrazo. Un gran apoyo de mi parte. Y, y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.